Tenemos antes de nuestro comentario a Arismendi la Antigua, quien se encuentra desde la Junta Municipal Electoral de San Francisco de Macorís, eh, con los últimos datos eh, del de conteo que se está llevando a cabo con relación a los regidores. Eh, adelante, buenos días, Arismendi. Sí, buenos días, y a todos los presentes allá en el estudio. Estamos en estos precisos momentos en la Junta Electoral de San Francisco de Macorís, donde en estos precisos momentos ya están empezando a llegar los delegados, los delegados de los diferentes partidos para continuar con el escrutinio de los votos, para elegir las autoridades que contemplarán el Consejo de Regidores de este municipio de San Francisco de Macorís. Hay que destacar que ya en apenas minutos se estarán cono conociendo los votos nulos y los votos observados. Y esto puede variar eh, debido al número de los regidores. Hay personas que hay regidores que están bien posicionados hasta estos boletines, pero esto de los votos observados y esto puede cambiar hasta eh, significativamente. Repetimos que hasta el momento ya la información que tenemos es que ya al mediodía se sabrá cuáles fueron las personas que salieron ventajosa en este proceso pasado del domingo. Si tiene alguna pregunta. ¿Cómo va el conteo de, de los regidores? Eh, la información todavía no la tenemos a mano dado a que el, el boletín que está terminado el boletín número 20 no está firmado por los, los suplentes y hasta hasta tanto no esté firmado por suplentes y delega, por los delegados no pueden ser públicos o sea que todavía no, no tengo esa información. Andy. Tengo que felicitar Gracias a a ustedes por la forma que abordó eh, la respuesta. Gracias a ustedes. Al retorno al estudio.